Un saludo a todos los hermanos laicos y laicas de la provincia de México Occidental, mi querida provincia, todos maristas de Champañá. Estoy muy contento de participar en estos días en el capítulo provincial aquí en Guadalajara. Algunos se han conectado electrónicamente, dado que no pudieron estar presentes, nuestros cuatro capitulares de Haití. Todos los demás han estado aquí y creo que ha sido un privilegio el poder celebrar el capítulo de esta manera en un tiempo tan difícil como el que vivimos. Hay otras provincias que no lo han podido llevar a cabo o que lo llevan a cabo todo de manera virtual, digital. Entonces primero es agradecer, agradecer a Dios y a la Buena Madre esta posibilidad de haber realizado el capítulo. Quiero hacer notar algunas de las experiencias que he vivido aquí. La primera, desde luego, la fraternidad, la acogida, el sentirnos en un espíritu de diálogo abierto, fraterno. Otro elemento importantísimo que sucedía aquí todas las mañanas es la oración contemplativa. Nos fueron motivando con las ideas de la tierra, el agua, el aire, el fuego, y yo creo que son palabras clave muy evangélicas. La tierra que produce buenos frutos, el agua, el agua viva que es Jesús. Ojalá nuestra sed sea cada vez mayor. El aire, el viento, el espíritu que nos va iluminando en este caminar. Y el fuego de la pasión, del amor, que es el que nos quema por dentro para llevar la misión adelante. Y todo inspirado por María. Nuestra buena mano ¿Qué mensaje yo quiero darles? Pues primero decirles que me parece que lo que el capítulo ha reflexionado y ha generado va en la línea del capítulo general y que es donde todos intentamos caminar. Que queremos cuidar la vida, la vida de cada hermano, de cada laico, de cada laica, de cada alumno, de cada alumna. Que queremos generar nueva vida que queremos construir esos hogares de luz de los que tantas veces les he hablado. Yo quiero agradecer mucho al hermano Miguel Ángel Santos por su servicio, lo mismo a su consejo, y dar la bienvenida al hermano Luis Enrique. Agradecer su generosidad para aceptar este servicio y dar la bienvenida a su nuevo consejo. Que sea una comunidad de luz, que genere vida, que cuide la vida, la de todos ustedes. Pero ellos no podrán hacerlo sin ustedes. Necesitamos hacer equipo, necesitamos hacerlo juntos. Y mi invitación es que en estos tiempos nuevos, de que algo nuevo está sucediendo, seamos capaces de arriesgarnos, de dejar nuestra zona de confort. Un poco como María, de aceptar la novedad, acogerla sin miedo y responder. Y juntos lo podemos hacer mejor. Esa es mi invitación. Así que mi mensaje al final de este capítulo es que todos podamos de alguna manera llevar a cabo estas llamadas, lo que en adelante la provincia tratará de motivar y que nos sintamos todos miembros activos y comprometidos. Cuenten desde Roma con mi apoyo, con mi oración y saber que vamos juntos en este caminar. Que especialmente nuestra buena madre siga bendiciendo la provincia. Muchas gracias.